¿Qué haces, Tito? ¿Control de calidad, un pepe? No. El juicio ha terminado. Y hablando de control de calidad, ¿a qué hora piensas llevar ese marco? Thank <laughs> you. Kir, eres un actorazo. Tito, síguele. No hemos terminado. Híjole, ¿a poco hay que seguir corriendo? No, no. Ahora viene la explicación, plano por plano, ángulo por ángulo, movimiento por movimiento. Este es un plano fatigado. La realidad no tiene fronteras conocidas. La representación de la realidad, por el contrario, define límites. Por eso, todos los medios de expresión visual están obligados a seleccionar una parte del espacio real. Esa parte se llama encuadre. El encuadre está determinado por el tamaño. Las sensaciones obtenidas al contemplar una imagen dependen de su tamaño. Una película transmitida por televisión pierde información visual. Detalles que en la pantalla chica se vuelven imperceptibles. Sin embargo, el criterio más importante para estudiar el encuadre es por el modo de representación del espacio real a través de los planos, los ángulos de vista y los movimientos. La parte del espacio real que queda dentro de los límites de un marco se denomina plano. El Gran Plano General es un plano descriptivo del escenario donde se desarrolla la acción. La figura humana apenas se distingue. El Plano General describe el lugar donde se desarrolla la acción. La dimensión del espacio representado nos muestra la figura humana completa. El Plano Americano corta a la figura humana en las rodillas... El plano medio corta al sujeto por la cintura y permite apreciar con claridad sus expresiones. El primer plano corta a la persona a la altura de los hombros y capta su estado emotivo. El plano de detalle recoge una pequeña parte de la figura humana. El encuadre también se ve modificado por el ángulo de visión. El ángulo de visión... ...es el punto desde el cual se registra la escena. En el ángulo medio, la realidad se representa a la altura hipotética de los ojos de los personajes. En el ángulo de picada, la acción se registra desde arriba del personaje. En el ángulo de contrapicada, la acción se observa desde abajo del personaje... El ángulo nadir es el contrapicado absoluto. El ángulo cenital es el picado absoluto. El ángulo aberrante tuerce el punto de vista para dar imágenes exageradamente desequilibradas. El ángulo subjetivo coincide con la mirada de uno de los personajes... ...las posibilidades descriptivas del encuadre se enriquecen con los desplazamientos de cámara. Hay tres tipos básicos de desplazamientos. El paneo descriptivo consiste en un desplazamiento de la cámara sobre su eje para abarcar un escenario. El paneo de acompañamiento supone el seguimiento de un personaje... Con el movimiento de traveling se desplaza toda la cámara al mismo tiempo que los personajes. El movimiento más complejo se realiza con la grúa que permite el desplazamiento simultáneo de la cámara en las tres dimensiones del espacio. La grúa permite a la cámara subir y bajar mediante la pluma que la sostiene y moverse hacia atrás o hacia adelante con el carro sobre el que se apoya. La cámara en mano permite desplazamientos en todas direcciones. Los lentes de las cámaras recogen el espacio de modo diverso. Pueden darnos distintas ideas de la perspectiva y la profundidad del lugar. De la óptica dependen operaciones como el enfoque y la regulación de la profundidad de campo. El zoom es un sistema de lentes que permite alterar la distancia focal... ...para permitir acercamientos o alejamientos de los objetos a distintas velocidades. Se llama composición a la actividad que consiste en organizar los elementos de una imagen. Componer es ordenar todos los valores visuales escritos antes... ...para obtener imágenes con sentido, para alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo. Todo aquello que aparece en el encuadre debe estar nítidamente dispuesto... Otro principio de composición es la variedad, relacionada con la ordenación de elementos de una imagen, de tal modo que suscite interés. Dicho interés surge con frecuencia a partir del contraste. El contraste es estimulante, llama la atención, pues los términos opuestos afianzan sus valores respectivos cuando se enfrentan entre sí. La composición debe estar al servicio del centro de interés. Aquella zona de la imagen donde se contiene lo que esta en esencia significa. Thank mm -hmm. Venimos a ofrecerles unos productos ah, maravillosos sí. Su porvenir Su porvenir Una casa maravillosa Tiene tener hijos Pero una casa necesita niños Niños, niños, niños Pueden tomarlo Con confianza Con Espacio y tiempo son los materiales en bruto que maneja el creador audiovisual, quien debe elegir qué mostrar y en cuánto tiempo. Lo espacial y lo temporal no son elementos aislados y su integración toma su forma última a través del montaje. El lenguaje de la imagen ha elaborado procedimientos que modifican el tiempo real, que lo alargan, condensan, reordenan. ¿Cómo estirar la duración de lo real? Un procedimiento bien conocido es el de la cámara lenta. El alargamiento del tiempo también puede conseguirse mediante el congelado, que detiene el tiempo real y permite al espectador centrar su atención en un detalle de la imagen. La cámara rápida condensa la duración de lo real y es un eficaz recurso cómico. Los medios audiovisuales nos han acostumbrado a un acortamiento del tiempo que se debe al montaje elíptico. La elipsis es un mecanismo narrativo por el que sólo se presentan los momentos significativos de un relato. Entre secuencias distintas, la elipsis ahorra tiempo. Hay diversos tipos de elipsis. El corte es la transición elíptica más sencilla... Su fuerza expresiva radica en la instantaneidad. La disolvencia permite una suave transición entre dos escenas, pues supone el desvanecimiento de la primera imagen mientras la segunda va apareciendo. Cuando se alarga la disolvencia, aparece la sobreimpresión mezcla imágenes desarrolladas en tiempos y espacios distintos. El fundido consiste en un oscurecimiento gradual de la primera imagen... ...hasta terminar en negro... ...y en la aparición progresiva de la segunda imagen... ...hasta configurarse plenamente. Las cortinillas dan paso a una nueva imagen mediante figuras horizontales... ...verticales o en forma de iris... El lenguaje audiovisual es capaz de imprimir al tiempo un orden nuevo a través del montaje, por la ordenación de los planos y combinar al presente con el pasado y el futuro. El flashback o retroceso es un recuerdo inserto en la historia y puede ser brevísimo o muy largo. El flash-forward, o adelanto, es un episodio futuro inserto en la historia. La acción simultánea, por último, es otra forma de alterar el tiempo. Se trata de presentar a la vez dos o más acciones que transcurren en lugares o tiempos diferentes. El sonido tiene una función primaria en su integración con lo visual. Es una función realista. El sonido acerca las imágenes a la realidad y sirve a sí mismo para reforzar expresivamente las imágenes. Técnicamente puede distinguirse a la voz en off o fuera de cuadro, como la mía en este momento, y los diálogos dichos ante cámara. Plano por plano, ángulo por ángulo, movimiento por movimiento. Este... ...es un plano fatigado. La música es un recurso sonoro que ambienta épocas y lugares... ...caracteriza personajes, fija ritmos, define estados anímicos... ...anuncia o concluye situaciones. Los efectos sonoros ayudan a recrear e intensificar la imagen... Existen dos tipos de efectos, los grabados directamente y aquellos otros creados artificialmente por los especialistas de efectos. El lenguaje audiovisual es una escritura con imágenes y sonidos. Dichas imágenes y sonidos, tomadas de la realidad o de una puesta en escena, forman un mensaje dirigido a una audiencia. El lenguaje audiovisual supone el intercambio entre los ojos y oídos de un emisor y los ojos y oídos de un receptor.